Mis líricas vuelan como gárgolas Mis líricas vuelan como gárgolas como gargolas. Como gargolas. Como gargolas. Jack Mack Jack Mack baby Yeah, esta cueva me, en la cueva, en la cueva me, en la cueva man, en la cueva me Mis líricas vuelan como gárgolas en la cueva, en la cueva